Buen día a todos los participantes del acnic 39. Mi nombre es Graciela Becci, de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, autora del proyecto participante del programa del de Mentoreo de IT Women 2022. La mentora del proyecto es la doctora Cristina Meyer, de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Este proyecto se refiere a la seguridad en BGP y el diseño de un smart contract para una solución basada en blockchain. ¿Por qué sigue vigente la seguridad en BGP? Recordando que BGP, o Border Gateway Routing Protocol, es el protocolo de ruteo de Internet. Al igual que un mapa de rutas, BGP provee la ruta más eficiente y directa para llegar a destino, garantizando la conectividad entre sistemas autónomos mediante el anuncio de rutas al destino. Hay casos que involuntariamente o maliciosamente las rutas son desviadas a otros destinos, originando disrupción del servicio de internet en forma de denegación de servicio o robo de rutas. El objetivo de este trabajo es aportar a la seguridad en el ruteo externo del protocolo BGP mediante la validación del camino al destino, desarrollando un contrato inteligente que pueda ser aplicable a soluciones basadas en blockchain. ¿Cuáles son los puntos más vulnerables del protocolo BGP? Eh, básicamente, la vulnerabilidad de BGP en la capa de transporte de TCP y también la vulnerabilidad del mensaje update, que es el principal que lleva los prefijos IP y los atributos de la ruta, tal vez como origen, camino al destino, entre otros. Todos estos lugares son puntos vulnerables para ser alterados maliciosamente por hackers o inadvertidamente por operadores de red. ¿Qué es el robo de rutas? Es el caso malicioso en que deliberadamente se altera información de una ruta para desviar el tráfico con el propósito de infeccionar paquetes, desviarlo a un black hole de forma tal que la red no converja o desviarlo hacia una página web para extraer información confidencial de los usuarios. Un ejemplo del desvío de rutas aparentemente accidental fue el caso de Pakistán Telecom perteneciente al gobierno de Pakistán, que en 2008 intentó censurar a YouTube dentro de Pakistán, cambiando las rutas de BGP de YouTube y anunciándola como propias, resultando en que todas las búsquedas a YouTube fueron redirigidas a Pakistán Telecom, provocando una hora de bloqueo de YouTube y una saturación del ISP proveedor. Otro caso fue en 2018, un caso deliberado de robo de rutas por parte de un ISP ruso que anunció prefijos pertenecientes a los servidores de DNS de Route 53 de Amazon. El objetivo fue robar criptomonedas de la billetera MyEtherWallet cuando los usuarios se lograran a una web falsa controlada por hackers. Las criptomonedas robadas fueron de un valor de 150 mil dólares, más el daño colateral a Instagram y CNN de Route 53 y dos horas en solucionar el problema. ¿Qué soluciones se han dado a estos problemas? Hay propuestas como el filtrado de prefijos, protección de la sesión de BGP en TCP, soluciones con criptografía simétrica y asimétrica, donde surgen dos de los estándares de IETF como RPKI y bgp -Z. Todos estos sistemas tienen en común la desventaja que en ninguno ha conseguido una adopción generalizada presentando problemas de complejidad en la configuración, más potenciales problemas de seguridad si son adoptados parcialmente. Solo RPKI ha conseguido mayor difusión, pero su adopción se ve ralentizada debido a la desconfianza en una autoridad certificadora centralizada. Propuestas tecnológicas basadas en blockchain, tales como BGP Coin y RoadChain, Road aseguran diferentes atributos del mensaje update. ¿Por qué es tan atractiva la tecnología blockchain para solucionar el problema de seguridad de BGP? Básicamente porque son muy similares a internet BGP, eh, la red de internet y blockchain ambas son redes distribuidas de sistemas autónomos y de nodos transaccionales respectivamente el objetivo de internet es la conectividad y de blockchain es obtener un registro de la información auditable las diferencias, básicamente el sistema de confianza BGP se basa en la confianza mutua entre los sistemas autónomos blockchain la confianza está en lograr el consenso siguiendo reglas estrictas del algoritmo pero la principal diferencia es la estructura jerárquica que da seguridad a BGP, que es RPKI, con las potenciales arbitrariedades de una autoridad central, mientras que blockchain se basa en una administración descentralizada por parte de todos los participantes de la red de pares. Entonces, ¿cómo es la propuesta de este trabajo? Entonces, la propuesta se basa en BGP Coin, y el repositorio de GitHub de MacAbranus. Ambos trabajos se focalizan en la autenticación del origen de las rutas. En este trabajo se dio un paso más allá y se incluyó la validación de la ruta al destino, con el objetivo principal de lograr insight en el desarrollo de contratos inteligentes. La estrategia se compone de tres partes. Una, generación de certificados digitales. Dos, validación de anuncios BGPs. Y tres, servicios de validación de recursos de Internet, incluyendo la firma digital de las transacciones. Para la generación de certificados digitales, el diagrama de secuencias muestra que el inicio lo realiza Unreal como autoridad jerárquica en Internet, entregando un contrato inteligente que permita realizar las transacciones en la blockchain. El primer paso es crear el certificado de la del sistema autónomo. Después se genera el certificado de LAS y finalmente se genera el ROA del prefijo, agregando la firma digital. Luego tenemos acá, vemos una captura a pantalla del despliegue del contrato en Remix con los diferentes certificados. A la izquierda están los registros indicando el tipo de datos de los campos. A la derecha están los campos cargados como un ejemplo donde se ha cargado el valor decimal de la dirección IP. En el caso particular del ROA o certificado del prefijo, además se necesitan los datos de la firma digital. El diagrama de secuencias de la firma digital muestra que hay dos eh, fases, una es la firma on-chain y off-chain. Primero, on-chain se obtiene el hash del mensaje, que incluye el ACN más el prefijo. Después se firma el hash usando ketchak 256 para que la firma pueda ser identificada como una firma Ethereum. Off-chain, lo que se realiza es se firma el hash del mensaje usando la cuenta de la billetera Metamask. Por último, la verificación se realiza comparando ambas firmas que deben ser idénticas si no ha habido alteración de alguno de los datos. El correspondiente despliegue en Remix, que lo vemos en este caso, donde se obtiene el hash del mensaje. Luego se firma el hash con el chat 256 y después, off-chain, se firma el hash del mensaje con la, dirección, con la dirección de MetaMask. Y se comparan ambas firmas para determinar la coincidencia. Por último, tenemos el anuncio de BGP que se registra en la blockchain. Vemos el diagrama secuencia y la validación de los recursos. El ASX, por ejemplo, registra su anuncio y un AS genérico consulta la blockchain para validar un anuncio recibido. Este paso requiere que el AS genérico, que consulta igualmente, esté registrado en la blockchain. La consulta de los registros también puede hacerle el operador del router de borde para verificar los datos de ruteo y eventualmente recuperar. Las configuraciones desde la blockchain el correspondiente despliegue de remix vemos el anuncio de bgp y la validación de los recursos y también vemos el servicio de validación en la blockchain donde podemos consultar el owner dado un prefijo o si no consultar los prefijos que tiene un determinado as concluyendo blockchain ofrece la seguridad de bgp la arquitectura descentralizada inmutabilidad de las transacciones registro transparente auditable y prácticamente incorruptible la estrategia propuesta consiste en usar un smart contract entregado por un RIF y registrarlo en la blockchain esto nos permitiría registrar y certificar recursos ASN de fijos anuncios BGP verificar también recursos y recuperar configuraciones del router de border de las las tareas futuras son optimizar el uso de blockchain, evaluar la seguridad del sistema y buscar estrategias de almacenamiento de la blockchain para permitir el crecimiento de este sistema en Internet. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, quedamos en contacto. Muchísimas gracias, Graciela, por su presentación. Tenemos un tiempito para preguntas de la asistencia. No tenemos... Tenemos una pregunta remota y la presentadora está conectada remotamente, entonces nos podrá contestar. Es una pregunta de Asael Fernández. ¿Cuánta más energía o recursos se requieren con la solución propuesta? Eh, buenas tardes a todos los participantes. En este caso particular, en esta prueba inicial del contrato inteligente, no se ha evaluado el pero lo que se está, se apunta a, usando la LACNIC chain eh, de LACNIC, los recursos de LACNIC que están realmente, eh, es muy interesante para usarlos para estos casos, donde se usa Ethereum y no se usa la, ya ha dejado de usarse la, el, la forma de proof of work, ya se usa la, la proof of stake, en este caso eh, optimiza el uso de recursos y es eh, Eh, responde la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Entonces, muchísimas gracias Graciela por su excelente presentación y gracias por el trabajo propuesto al FTR. Un aplauso para Graciela. Gracias a ustedes. Continuamos con nuestro bloque de presentaciones. y